¡Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam! niño Hamster! Muy buenas amigos vengadores y vengadoras, bienvenidos a Tozzy Channel, vuestro canal de toxicidad 100% natural, evidentemente, escogido de los mejores campos de Internet. Bien, eh, tenemos muchas cosas de las que hablar hoy. De Sony, tenemos que hablar de Nvidia, tenemos que hablar de, de Phil Spencer eh, y también de los juegos del Game Pass que están próximos a llegar. Permítanme, bueno, la, el, el comienzo ha sido muy bueno. Le iba a poner una musiquita así, el niño rata, el niño... El ni el niño hámster, eh? perdón, el niño hámster. Es que me ha, me ha parecido más conveniente llamar a los niños rata, llamarlos niños hámster. Es que niño rata como que suena como muy feo, pero un hámster es igual, es, es una rata, exactamente una misma, es una rata, solo que eh, a diferencia de la rata común de alcantarilla, eh, esta, pues le hacen peinaditos, le ponen vestiditos... Y se cargan también los cables que hayan por la casa. Bueno, algún día os encontraréis al pequeño Hans de Rocobaya ahí pegado en el esto pero bueno, será un accidente laboral. Cuidado, porque aquí en España, con la ley nueva esta del guau wow es guau, wow, no, no me estoy riendo, no, no me estoy riendo de... Eh, al revés, yo creo que, que los políticos se están riendo de nosotros, porque... Después de la ley sí que yo recuerdo que siempre se había hablado de no es no, pero bueno, no es no, CFI, el sol es, es sol y, y el agua moja y, y, y lo demás es la idiocia, la idiocracia en la que estamos viviendo últimamente. Pero bueno, eh, también quiero, y os voy a dejar el enlace abajo para que podáis verlo ustedes mismos y viváis en Barcelona o cerca de Barcelona, donde mejor queráis tener esta experiencia, eh, pues iros a el Arcade Levels Tours de Barcelona. Abajo os dejo eh, donde podéis encontrar pues, la gira, donde comprar las entradas, etcétera, etcétera. Los que viváis en Barcelona y tengáis la posibilidad de ir, pues eh, va desde el 31 de marzo y el 1 y el 2 de abril vamos, tres días eh, increíbles, pues jugando en máquinas, así que viene siendo, siendo tres días, pues si yo tuviera que ir a Barcelona, pues ya planearía un viaje para esos tres días únicamente, eh, un hotel así, que fuera baratito que esto ya vendría saliéndose mucho mucho de, de, mi, de mi presupuesto, así que me temo que yo me la voy a perder me voy a, ter, me voy a perder el tour de Barcelona de arcades de, va, va a haber muchas máquinas arcades y donde podréis pues disfrutar y ver la evolución de las máquinas arcades también un poco echarle un ojo a, al pasado, a ese bonito pasado, bueno, vamos a lo principal eh, no sé si sabéis pero en Nvidia que He dicho que íbamos a hablar de Nvidia. Bueno, pues Nvidia dijo hace unos días que va a, ya no va a vender a particulares. Es decir, a gente como ustedes o como yo. A particulares no, porque no hay tanta demanda. Vamos a vender a partir de ahora a empresas grandes como Microsoft, como Sony, como... Como... el las que sea. ¿Por qué? Porque ellos han hecho las cuentas, han hecho sus cábalas, han hecho sus cuentas, como he dicho, y han visto que hay más demanda de sus tarjetas gráficas por parte de grandes empresas, como puede ser Microsoft, como puede ser Tencent, como puede ser la propia Sony, que, que, que los particulares como yo o como ustedes. ¿Por qué? Porque a lo mejor ustedes y yo pues compramos una placa eh, gráfica una vez en nuestra vida. No, hombre, eso es una exageración. Pero sí que la podemos a, mm, estirar durante 10 años. Hombre, mejor que mejor. Y no la renovamos. Mientras que cualquier empresa tecnológica, cualquier empresa de tecnología, ¿eh? cualquier empresa en la que... Eh, necesiten potentes ordenadores y de ahí parte la idea de, de la envidia de potenciar precisamente esas placas, o sea, no quedarse atrás, no, no es en un pensamiento de nos vamos a quedar atrás, sino vamos a hacer grandes placas gráficas para grandes empresas porque ganamos más dinero, dinero que eh, los particulares no nos dan. No nos dan porque, bueno, por lo normal, ¿no? Porque, porque, como he dicho, es diferente el uso que le puedan dar unos, que le puedan dar otros a sus ordenadores. Que cuando eligen eh, para qué quieren un ordenador... Evidentemente, si tú vas al game, eh, a la tienda game, porque es la única que se me ocurre... O vas al Mediamar a comprarte un ordenador ya pre, de estos prehechos que también están en, en Amazon, que hay packs ya todo completito para que tú lo puedas montar como un Lego. Eh, no es lo mismo que, como digo, cuando vas eligiendo pieza por pieza, porque tú vas eligiendo cada pieza por su calidad. El, las SSD, la, la marca que más te guste, eh, todo orientado a ti, como... Como cuando personalizas un personaje, lo pones eh, para tu gusto y para lo que tú vas a utilizarlo. Entonces esto que dice de, de NVIDIA, Phil Spencer, el 21 de febrero, ahora cobra un poquito más de eh, sentido cuando dicen que han firmado un acuerdo de 10 años con NVIDIA y que permitirá a los jugadores de GeForce Now a transmitir juegos de PC de Xbox, así como los títulos de PC de Activision Blizzard incluido el Call of Duty luego de la adquisición. Estamos comprometidos a llevar más juegos a, a todas las plataformas sin importar, como dice Activision, aquí en el, en el tuit de, de Phil Spencer, que lo deja bien claro, sin importar cómo elijan jugar. Y hablando de adquisición, esto lo voy a apuntar aquí para que no se me olvide, porque lo vamos a dejar ya para como broche final. Antes de eso tenemos que hablar de... Los juegos que se vienen y se vienen juegos muy tochos eh, muy pronto. Vamos a irnos. Eh, ya estamos en marzo. Entonces, como estamos en marzo, pues el próximo juego viene mañana. El 21 de marzo. El Nino Kuni 2 Revenant Kingdom. Para consola y PC. 28 de marzo, MLB The Show. 23. Solamente Consola. 30 de marzo Infinite Guitars o Infinite Guitars de guitarras solamente en consolas eh, marzo de 23 no se sabe exactamente la fecha todavía Why to the woods o algo así consola 18 de abril como dijimos aquí ya eh, capítulos anteriores el minecraft leyes y el 20 de abril coffee talk es episodio 2 el 27 de abril como habíamos dicho el benedict fox el 2 de mayo el Redfall lo tenemos ya ahí. Y además va a estar para series Va a estar en la nube Para que lo puedan jugar también los de Xbox One Ya que es que esto es una cosa Que aunque el juego no salga para la, para la Xbox One, que evidentemente es inferior a una Series S o una Series X, eh, hay una manera de jugar a juegos de nueva generación o que solamente están optimizados para Series X, que es con la nube. <risa> Así que, claro, que puedes jugar desde tu Xbox One simplemente usando la nube para jugar a estos juegos. Bien, desde la One F, desde la One FAT o desde la One eh, X. ¿Qué más tenemos? Tenemos el 11 de mayo, tenemos Fuga Melodies of Steel 2 para consola y PC. El 16 de mayo tenemos Amnesia de Bunker para consola y PC. El 14 de julio tenemos Eso primal eh, para consola PC Cloud. en El 18 de agosto tenemos Texas Chainzau masacre para consola y lo digo con esta alegría porque ese juego me ha llamado mucho la atención o sea no me lo esperaba no a ver sabía que había un juego de esto pero no había visto ninguna imagen eh, del juego y un, hace unos días vi un una ya una parte ya del juego y digo yo hostia este juego este juego tiene una pintaza este juego. Este juego tiene muy buena pinta. Este juego se tiene que venir, por cierto. Eh, Ghostwire Tokyo, otro juego de Bethesda. Un juego que realmente. Eh, niños hámster. Los niños hánster deberían de darle muchas gracias a Bethesda por cumplir su palabra. Eh, cree el ladrón, en este caso, vuestra compañía. Que todos son de su condición, lo he dicho. Y es que piensa que Microsoft le piensa vender un Call of Duty así como trucho, maltrecho, eh, para que se vea su consola mal. no tu consola, A tu consola no le hace falta nada ni nadie para quedar como el puto culo, porque no corre bien los juegos. Y siempre hay que retocar el juego para que lo pueda tirar una Playstation. Espero y deseo que con la nueva PlayStation 5 Pro Slim que dije que iban a sacar 2023-2024 y ya ellos mismos están hablando del tema, pues espero que ya sí se puedan correr eh, los juegos por lo menos con, con cierta dignidad ya, porque ya lo que les le falta ya es dignidad. Ya tenemos Fecha para el Starfield, el 6 de septiembre. En un vídeo que hicimos hace, hace poco, hablábamos que se venía para septiembre. Ahora ya sabemos que es para el 6 de septiembre. Luego para. Eh, luego vendrá el Blast Blues Cross Tag Battle Special Edition. El Flint Look de Sig of Down. Para consola y PC, todo esto para consola y PC. Y el Forza Motor Sport, que este sí que estará para consola, PC y cloud. Es decir, para la nube. El Lightyear Frontier, para, ¿verdad? para, para la mitad del 2023, se vienen juegos como el Lightyear Frontier, el Planet of Lana, Kokun No sé, no he visto de Kokun no he visto nada. Eh, pero buscaré, buscaré. Erevan Shadow Legacy también para la primera mitad del 2023. Eh, el Hollow Knight Silk Zone también para la primera mitad. Fijaos, la primera mitad del 2023 y Reven Lock o Party Animals. Replace también y Stalker Corazón de Chernobyl también para consola, PC y nube. Eh, Activision eh, BC y Current Games post adquisición Ace of Empire 4 que estará eh, disponible ya también para consola y nube. Eh, ahora mismo está pues, en PC, pero que va a estar también para la consola. Antes solamente en PC, ahora en consola y en la nube. Por lo tanto entiendo que estará en Series X y también en la One. Me parece perfecto. Age of Mythology Retool. Este juego es un Age of, es un Age of Empire, pero enfocado en los dioses griegos. Y en los dioses de la India creo que también no me acuerdo, pero creo que hay en varias mitologías, a nórdica creo que también, por lo tanto es un juego en el que entra la magia y donde se lucha de una manera diferente que el of Empire, que es un simulado, bueno, es un juego de estrategia realista en el sentido de que eh, tal batallón va a tal sitio luego están que son historias eh, reales o sea, son acontecimientos de la historia que han pasado realmente como eh, bueno es que hay que jugarlo el Ace of Empire hay que, hay que jugarlo hay que jugarlo porque está muy bien y, a, y pocas veces se puede decir esto de un juego y decirlo además eh, diciendo y, y además te puedes llevar horas porque con un Ace of Empire y yo no soy precisamente eh, aquí un erudito sobre el Ace of Empire pero sí que lo he jugado y os puedo asegurar de que os podéis llevar horas y horas y no daros ni cuenta eh, eh, no daros ni cuenta Estoy, estoy aquí esperando a que mis Lumpadumpas eh, me hagan la capilla. Mientras tanto voy a decirle a los leñadores que cojan más madera. Entonces, Seguir apareando. Seguir apareando. <risa> Porque se tienen que montar gente, ¿no? Y montar vuestra ciudad. Tenéis que pasar de la edad de bronce. O mejor, de la edad de piedra a la edad de bronce. La edad de bronce a la edad de... Hasta la edad de oro, en fin. Es muy divertido el Ace of Mythology, ya os digo, es más de magia y de mitología, o sea, va enfocado a eso, pero es como un Ace of Empire, pero en ese sentido. Luego también tenemos el Ara History Untold, tenemos el Arc 2, tenemos el Bounty Star eh, todos estos para consolas, el Cassette Beats para consola también, el City Skyline 2 eh, para consola, el Dungeons 4 consola y PC, Ayuden Chronicle 100 Heroes para consola, PC y nube, Flock para consola, Holstein Arcana consola, eh... Human King, consola y también PC. Infinity Guitars, consola. The Land... Uh, Lamplinter's League, consola y PC este juego no lo había escuchado yo en mi vida, pero bueno. El Lies of P que por eso también va a caer en el Game Pass. Sí, el Lies of P va a caer en el Game Pass. Eh, maquete, tal cual, así es como pone, maquete. Esto es una lista recogida por Equivocera. Así que puede que haya alguna variación eh, breve o en alguna cosa, ya veremos. Marauders, Pigeon, Simulator, Ray, Railway, Empire 2, Consola y PC, eh, Road Routine. Routine para consola y PC. Children's Elser Weird. Eh, para consola, Solar As Spiritea, Spirit T Spiriti, Spiriti Detecta, Chine. Zhao, Masacre, Turning Boy, Robs, A Warhammer 40.000, Dark Tide para consola, nube y PC. Me ha gustado mucho todo fuerza que vendrá también, por supuesto, al hilo de lo que estábamos hablando antes sobre Activision, eh, pues eh, estaba pensando yo y esto lo dejo ya como, como digo, como, como final de, para que juntos podamos vislumbrar eh, un poco así cómo puede ser el futuro. Y no sé si estaréis conmigo, por cierto si os ha gustado el, el vídeo, darle a like eh, y suscribiros, ya sabéis, todo el protocolo de siempre, ¿no? Pero me, me da la impresión, más que la impresión, no, la completa seguridad de que si evidentemente están dando problemas con el tema de la adquisición de Activision Blizzard, ...que lo iban a dar con el tema también de Bethesda. Ya no conformes con marear a sus usuarios... ...diciéndoles que un juego que no va a llegar a su consola nunca va a llegar... ...que es una mentira. También eh, siguen con otra mentira que es el que van a ver ahora... ...ahora, fijaos, van a ver eh, qué tal con eso de los acuerdos y de Bethesda... ...un poco para seguir metiendo mierda a Xbox y decir mirad cómo nos ha robado el Elder Scrolls 6 vamos a ver que nadie cuente ni con Starfield ni con Elder Scrolls 6 que eso ya se ha hablado desde hace mucho tiempo que el último juego oficial que tenía que darle y entregarle como exclusivo temporal a esta gente a esta gente por no decir otra cosa eh, fue el, fue este juego eh, el dead loop. ¿Vale? que hay jugado a juegos que ahora van a entrar en el Game Pass. ¿Por qué va a entrar en el Game Pass el Ghost Ghostwire Tokyo? Pues leches, porque es de Bethesda y ya está. Que sí, que Microsoft para... Porque, porque Sony la cerda, Sony es como, como, como un niño malcriado. Desde luego está muy bien representado para su público de niños hámster. Entonces a cada, a cada cosa que hacen, un lloro. Tienen el suelo mojado, lo tienen todo encharcado porque es un lloropolio, como siempre. Lloropolio. Y está, siempre hay que estar atentos al, nin, al nene. Nene guagua, nene mene, nene guagua. Nene ya no va a haber más más... de última y, ¿eh? y te pones el pipo. ¡Apá, qué Toma. Eh, toma, vamos a Toma leche, anda, toma. Toma, sigue bebiendo. A veces se me tranquiliza se me duerme esta noche. luego a media hora. El niño es el Sony. ¡Eh! ¡Quiero que tenga calor medio día! ¡Demás que no te ha de eso! Bueno, digo, pero no sé qué. Venga, vale. Pues lo que tú quieras. Con tal de que te calles la boca, con tal que te calles, pues yo hago lo que sea. Así que bueno, amigos, ¿qué es lo que opináis sobre qué es lo que va a ocurrir con.? con posibles eh, eh, compras en un futuro por parte de Microsoft si les va a resultar fácil, por ejemplo, en un momento dado, comprar un Ubisoft o comprar cualquier otra desarrolladora, cuando ahora todavía están dando problemas con el tema de Bethesda, algo que creo que ya deberían de haber digerido, pero que no lo han digerido, y que como no lo han digerido y todavía piensan que va a haber un Starfield para ellos y que... Y que el Elder Scroll también, venga, el Elder Scroll también, vamos a luchar por ello, venga, por luchar hijos, luchar, ir a frente a luchar, anda, anda, anda. Mientras tanto, la gente de bien, la gente mmm, que le gusta realmente los videojuegos y que tiene la posibilidad de jugar en cualquiera de las consolas, en cualquiera de las plataformas, Elijan ustedes la plataforma que quieran jugar el Call of Duty porque en la compra de Activision, sí o sí. Eso ya está mmm, prácticamente finiquitado. El único problema va a ser lo que he dicho. ¿Va a seguir dando problemas Sony con cada compra que haga Xbox? Ahí lo dejo. Así que, muy buenas noches amigos. Espero que os lo paséis muy bien con los videojuegos. Yo me voy a, a poner a jugar. Uh, así que nos vemos mañana en Tozikin Channel, hasta la próxima